Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para el canal. Y bueno, esta vez se da como bien el... A ver, a ver... Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a hacer otra video de reacción más a unas padollas random de Dragon Super que he encontrado por ahí. Así que, y bueno, acá en Argentina, viendo un poco al tema, ¿no? es... El... El tema este del virus de la corona, que no puedo decir el nombre. Eh, sí, creo que en cualquier momento va a venir cuarentena eh, al pueblo donde estoy, ¿no? Que bueno, vivo en Argentina, pero en el pueblo de acá todavía la cuarentena llega la mañana o pasado, no sé. Bueno, sin más preámbulos, vamos a reaccionar ahora, pero bueno, este tema del coronavirus es preocupante, ¿no? Bueno, para empezar un poco, voy bueno, a esta, para a que el por ahí, bueno. No play, y bueno. me y ya. En el primer episodio del torneo de los barrios. Oh, no, nos van a hackear. No, eres <ríe> pro. Deja de gozar la cucul. Ya me deshice de él, tranquilo, papi Bill. Ser cholo, rapero otro lazo, creo que va a ser un problema. <risa> ¡Ey, loco! ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué empezó a leer así como achamuscado y quemado? ¡Ah, son los roqueros metaleros! ¡Me quieren atacar en bolita, eh! ¡Oigan, metaleros! ¿Me hacen una puerta? ¡Que viva el true metal, el trash metal, el heavy metal, el death metal, el black metal, el full metal! ¡Ah, no, ese no! ¡Ese es un anime! ¿Qué dijiste, perro? ¡Ah, son perros! Yo pensé que eran lobos. Con razón están así todos peludos y pompones. A ver, perrito, dame la patita. A ver, a ver... Vaya, vaya, es tan raro ver a roqueros y metaleros juntos, ya que no son lo mismo. Pero parece ser que se unieron para salvar su universo lleno de poser que solo escuchan Metallica y visten de negro por moda. ¡Yo solo entendí! ¡Pégales a todos! Estás jodido, man. ¿Qué hace falta barrio para conocer a Cannibal Corpse, Dragon Force, Mayhem, Sabaton y demás bandas ¿Qué, qué, qué, qué? qué hay eso con qué se come? ¿Con cuchara o algo así, eh? ¡Por respeto a nuestros ancestros! Pero ahora sí te voy a chingar ¡Vas a bailar la cumbia metalera! ¡Cuidado, cucú. ¡No dejes que te ataquen con esa canción! No no, no, no! no cáncer, cáncer, cáncer, cáncer. Creo que ya es tarde Está recibiendo una putiza musical Que ni el mismo universo 9 le gusta usar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Soy Urg, era un más necesario. Estos vatos me pueden <risas> ganar. Debo pensar en algo. <risas> no, que muy pandillero y no se sé quede sofre con nuestro heavy metal. Y no me hagas ponerte el drill, la puta pinche high. ¡Ay, por Dios, pero qué clase de malvado X acabo de ver! Uh. Gracias por venir, Beguis, vatos locos por siempre ¿No lo recuerdas, mi club? Digo, Paco, digo, este, uh, um, sangre por sangre wárales, wárales. ¿Qué nos viste cara de Capitán América, para entender tus referencias? <risa> y como trajiste refuerzos, yo te mandaré al barrio completo Todavía dejé mis compras Mi manicure A mi perrita Chelsea Solita en casa Sin que nadie la cuide Solo para que me ordenes Que rompa mis uñitas Que tanto me costó hacer Maldito insensible Sí, ¿Algún problema? Bueno ¿Qué más da? Sacaré a mi lado gatúbela Para esa gatúbela Yo tengo aquí su Batman Movimiento naranja ¿Quieres que me transforme En Super Saiyan ¡Ahora le mato! Movimiento. mi metal! Ay, Ay, no bien. Ay, dicen por ahí que sabes tocar bien la guitarra. A ver, tócame. ¡Ay, no, <risa> pinche trolazo! ¡Oh, la guitarra! ¡No, no! Ah. ¡Sácate el slam, perro! <risa> Parece que ya les cargó la macana al universo 9 Pero hay una oportunidad para que se salven Y eso es no pedirle clemencia a Zenozama Porque la verdad detesta que le pidan perdón y clemencia ¡Piedad y clemencia, Zeno! ¡Ay, qué pendejo! ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! No, no, no mames, borraron a la conejita No, no mames, la conejita Ajá, ya te torcí, papi de Inshinkan Así que tú estás como estoy, Borrando universos igual que borra mis videos <risa> Así que tú serás el enemigo final, ¿eh? <risa> ¿Quién será el siguiente universo eliminado del torneo de los barrios? Ok, como este fue muy corto Vamos a necesitar a este que se llama eh, de, bueno, ya 2.5, Black Miedo y la Wi-Fi. <risa> así que... estamos a, a este y a ver qué tal. El señor Cocón y mi papá me van a respaldar como mi barrio, ellos serán suficiente para meterles una putiza de Black Cocoon y a Samas. Pinche Toriyama, siempre jodiéndote tu futuro. ¿Por qué lo hará? El dinero es dinero, mamá. Esto, vatos, <risa> es lo que yo llamo hermosura. <risa> ¡Watchen el paisaje, homies! ¡CHINGAS a tu madre! La tuya, pendejo, nomás te encuentre. Este es mi barrio, <risa> mi territorio, compás. Aquí nadie entra. Epa, ese... Territorio, compás. Aquí nadie... Va es la estatua de Cristo. Entra. Ya viene. ¡Qué tranza, putos! ¡Puro pasado! Universo 7 rifa. Ya veo, la Trons fue de mareca y trajo el barrio de otra línea de tiempo. En nuestro mundo, John somos los más chingones, ¿entiendes? Ay, sí, ay, sí, sí, está lleno de mariquitas como el Tron chiquito y el Gohan y el Goten chiquito. Ah, no, ese soy yo. <risa> ¿Qué tanto piensas, Cupoon? Mira mi Super Blue. ¿Quieres que te aplauda o qué? Puedes aplaudir las nalgas cuando te las cortes. Usar navajas es de cobarde. Si yo quisiera, Yo un putazo te siento y te saco el corazón, perro. Es un cholo sin barrio, pero igual como queda miedito, ¿no? Y de trolazo me volví Brian. ¿Cómo ocurrió? No quisiera hacer la Trunks en este lugar. No tengo barrio, pero... Tengo otra cosa que me respalda ¿Eh? Watch it Estoy rosadito como cuando no me limpio ¡Ew! ¡Qué asqueroso eres! Si te doy asco, te das asco a ti mismo capuchín. Ah, pues sí, ¿verdad? Aparte de guapo e inteligente A huevo Tienes razón ¡Ya cállate! ¡Me la pelas! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, cabrón! ¡Me atravesó! ¡Te la atravesé! ¡Me engañaste! ¡Sigue siendo roto! Las malas mañas nunca se olvidan ¿Qué pasaste desde ah, lanza? Yo me encargo. Pero señor Kucún. <risa> ¡Ay, a la madre! ¡La madre! Me dolió, me dolió. <risa> no, yo así no juego. ¿Crees que es un juego? Onda vita. Detente, <risa> negro. <risa> y entendí, negro por Black. Siempre cagando la trunks, yo Samas debo decirles que nadie pasa de esta esquina. Porque somos gasolina. ¿Eh? Así que son waifus, Sayajina y además son familia Así es, somos hermanas Pero no de sangre, eh, que quede claro por si las moscas ¡Toma esto, perro! ¡Poder, tijeras. ¡Ya! Brolin, no cóllate que nos van a descubrir No me desorden, estoy en la sumisa ¡Aaah! ¡Mi amor! ¡Tigo hermanita, no son mini? ¿estás bien? Debo grabar este momento, no Yuri, para futuras investigaciones con mi mano ¡Debemos hacerlo! ¡Por el fanservice y la suculencia! ¿Qué, ¿Qué, qué? pasó? Se convirtió en... ¿Quién eres, morras? ¡Kale! ¡Y Caulifa! ¡Mía, califa. ¿Cómo sería si me chipeara con ellas? ¿Cabifla? ¿Mi cabe? ¿Te cabe? ¡Ah, no! ¡No es eso! ¡Ustedes pueden! ¡No! ¡Ah! ¿Pero de quién es este ki tan suculento? ¡Ay, Vegeta, ¿Te diste cuenta de mi ki? ¡Me halagas, príncipe! ¡Oye, mamacita! ¡Saca la ricura! ¡Ah! ¡A su madre, pinche POWERON marricolino! ¡Esta función es tan, ¿Tan increíble! <risa> ¡Hace que me sienta súper excitada! Oye, oye, ¿de casualidad no te gustan mayores? ¿De esos que llaman señores? ¡Pásame el pack! Gracias por ver este video, homies! <risa> sí, ya termino hasta acá. Me acabo de encontrarme... Otra parodia de, de youtuber, no sé, que no olvidé cómo se llama, que bueno, que, que vi los fragmentos, un fragmento estaba bueno, que colocó audio, otras películas y quedó con, de una película o algo así, que tenga la misma voz que el personaje de la colocó y, y quedó resarpado. Así que ahora es nada de este y a ver qué tal. Hola Sherry, de nuevo juntos. Es el destino. Debe ser él. Está escrito en las estrellas que estamos destinados a intimar. Intimar. <risa> me parece que eso de la masca o de una priva y porque me suena bastante. Quiero creerlo así. <risa> <risa> Vamos, Gale. Sí, claro. Es muy corto. <risa> Pero qué onda, tiene unas viejas re buenas a su alrededor y parece que no le importa. ¡Ah! Re, ¡Genial! ¡Ah! Lástima que... duda... como 20 segundos nada más. pero estuvo bueno esos dos momentos oh, por último este nomás y ya creo que dejamos para acá el video, así que... Uh, ¡Esperen! ¡Iré a saludarnos! No, ¡Pero! ¡Papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver... Eres tú, Son Goku. Ya nadie nos interrumpirá en esta ocasión. ¿Estás listo, putito? Estamos aquí. Putito. Ya que el destino del universo 11 recae sobre nuestros hombros. De todas maneras, nos enfrentaremos. ¿Me escucharon? Mejor retírense, la pelea se pondrá fea. ¿Qué dices? ¿Qué disparates estás diciendo? No te quedarás con toda la diversión. Espera, Pechitos. ¿Me perdí de algo? <risa> Ese tipo no me cae nada bien. ¿Cuál gusta tu estilo? Lo encuentro muy místico. Ese es Futurama. Eso sí, ese, ese capítulo que creo Futurama un tipo. Eh. Bueno, creo que ya está. Sí, es por ahí nomás. Bueno, ya que ya llegaron llegado los 10 minutos. Bueno, ya está. Esto ha sido la reacción de hoy. Espero que te haya entretenido un poco este video. Las reacciones que hice, dejadlos originales de en la descripción. Y bueno, eso es todo. Soy Jose Ultimate poco de viento allá. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Bye. da da da